Que de acá hay uno de Yu-Gi-Oh, así que vamos a ver si... ...hace una parodia... Oh, ay ah. hey, mira, un cliente... Hey, tú, eh... ¿Mm? ¿Quieres algunas cartas, chico? Mira, ¿qué opinas de esta? Crone blanco de ojos azules... Una poderosa mm. carta y a buen precio, amigo... ¿Eh? ¿Qué? ¿No te interesa? Oh, ya entiendo... Así que solo te gusta la buena mierda... Ah, de ok... ¡Ey you trae la merca de verdad. Acá merca se le dice otra cosa a las drogas, y acá más o menos tiene algo que ver. Pero estoy seguro que México significa otra cosa, porque creo que Merfos es de México, ¿no? Y esta, y esta animación más o menos tiene algo que ver con eso de la, de tráfico de, de drogas, narcotráfico, algo así, ¿eh? Solo que en vez de carta de lluvia acá... Oh, ya entiendo. Eh, ¿Qué? No te interesa. Oh, ya entiendo. Así que solo te gusta la buena mierda. Ah, de acuerdo, ok. ¡Ey, yo! Trae la merca de verdad. Así que, quieres de la buena? Dime, ¿qué opinas de esta carta? Más oscuro en modo sexo. ¿Eh? ¿Qué opinas de esta carta? ¿Qué? ¿Acaso no te impresiona? Uy, ¿Acaso a un policía? ¡Eh! ¡¿Policía?! Odio oh, no, a los malditos policías! ¡Debería reventarte la maldita boca ahora mismo! ¡Vamos, ah, perro! ¡Mótate! ¡Te voy a reventar no, la ¡No! El chico solo quiere buenas cartas Muy bien te mostraré lo mejor que tengo. ¡Ya! ¡Tráeme! <risa> ¡La buena! Ya sé. ¡La maldita boca ahora mismo, los malditos policías! ¡Debería reventarte la maldita boca ahora mismo! ¡Vamos per Bueno, yo no soy policía, pero tengo un amigo que sí, eh... <risa> bueno ¡Ro! ¡Ya voy cada, a reventarte! ¡Reventar, cada, a reventar no, la pupusada! ¡No! El chico solo quiere buenas cartas. Muy bien buena, buena, eh. me. Te mostraré lo mejor que tengo. ¡Yai! <risa> Tráeme... La buena. <risa> me. Sí. Yeah, Pero mira, mira qué rico. Bueno. Tratar de resistirse <risa> es inútil. ¡Ay, verga! ¡Policía! <risa> <¡Hay que> <risa> ¡A la verga! <risa> ¡Corre, Yugi! ¡Ay, que irnos a la verga ¡Ah, <m> <risa> no! ¡Un ostendito para morir, viejo! No estoy ¡Ahhh! su vida ok Fue... Bueno, interesante, fue cortito nada más A bueno, más que más ahí ¿eh?